Carcaño Ruiz termina en el Itaipué cinco años de opacidad y terrorismo laboral. Los cinco años de Marcela Carcaño como comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla estuvieron marcados por la opacidad y por el abuso en contra de los trabajadores del Itaipué. Testimonios recogidos por El Ciudadano dan cuenta del terrorismo laboral ejercido por la exconsejera. Mi nombre es Claudia Isabel Andrade Ansúrez. Eh, trabajé en el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla eh, desde agosto 2016 eh, a noviembre 2019. Para mí fue la peor experiencia haber trabajado en el Instituto de Transparencia. Eh, pues, primero que nada, al año de estar trabajando ahí, eh, me bajan mi sueldo, un buen porcentaje, me bajaron de sueldo. ¿Quién era la comisionada presidenta? En esa época era Gabriela Sierra Palacios. Y, pero bueno, era la presidenta, pero más parecía que la que era la presidenta era Laura Marcela Carcaño Ruiz, ¿no? La verdad es que para mí fue traumático trabajar con ella, con Laura, Carcaño. con Laura Marcela Carcañor, Sí, es una persona déspota prepotente, grosera, eh, te grita, le gusta, yo creo que le gusta pisotear a la gente, eh, disfruta, disfruta maltratar a la gente, ¿no? Y jamás, jamás había tenido un jefe que te tratara de tal forma. Bueno, independientemente de las funciones de secretaria y todo eso, bueno, ella le gustaba que le hicieras este cosas personales, ¿no? Como llevarle el desayuno a su escritorio a una hora exacta. Tenías que ser muy puntual en el desayuno, súper puntual, porque si no se molestaba, ¿sí? O como el que fuera a cotizarle los útiles escolares a sus hijos. Dos, tres personas eran sus amistades que se encerraban con ella a platicar, jijijijojojo, jo, jo", y muy padre, pero a la mayoría de personal nos trataban mal, muy mal. Eh, pues ahí está, la, nos despidieron a, a varios. Muchas personas se fueron, no quisieron demandar porque, pues, necesitaban su dos tres pesos que les dieron, ¿no? Y pero es algo injusto, injusto. ¿Tú demandaste el Yo demandé, demandé, el despido injustificado porque como tal me dijeron que me rescindían mi contrato. ¿Qué motivo te dieron? Ninguno. Que eran instrucciones solo de Laura Marcela Carcaño Ruiz. Como tal me dijeron. Pero hasta la fecha no se ha logrado arreglar algo. Eh, pues no hay, no hay quien. Quien haga algo, ¿no? La señora se va o ya se fue, no sé si ya se haya ido, pero se fue llanamente, feliz, riéndose de todo el personal que despidió, que maltrató, que pisoteó. Pero su gestión como comisionada presidenta del Itaipue no se limitó a los malos datos al personal y a las demandas laborales que de ellos se derivaron. También significó un periodo de opacidad para el instituto creado para velar por la transparencia. Uno de los episodios más polémicos sería en 2019, cuando intentó frenar una sentencia de un juez para conocer completo el contrato de la privatización del agua en Puebla. Mi nombre es Carlos Armando Popoca Bermúdez, eh, miembro y abogado del colectivo Hermano Cerdán. El motivo de esto es la resolución que obtuvimos el día 28 de enero de 2019 respecto a que el juez de distrito, sexto de distrito había otorgado eh, que se hiciera público y transparente el contrato de concesión del agua potable. A esto el día eh, 15 de febrero el ITAIP presenta un recurso de revisión para que esto sea totalmente opaco y vedado a toda la ciudadanía. El juez determinó dentro de la sentencia que tanto el SOAPAP como el ITAI, están intentando ocultar el contenido del contrato de concesión y que esto afecta a los intereses de toda la ciudadanía. Marcela Carcaño fue considerada por la Asociación Mexicana de Derecho a la Información como el ejemplo de los peores perfiles para conformar parte del itai Tuvo un enfrentamiento con sujetos obligados que lamentaron su paso por el órgano garante en su gestión que este 5 de enero de 2022 llegó a su fin. Nuestra ley de transparencia es muy específica. Los casos en los cuales tú puedes reservar una información son muy claros, muy claros. O sea, no hay como que le tengas que buscar ni los trates de interpretar, no, son clarísimos. Tan claros como el agua. Y ahí dice, cuando exista un procedimiento en el cual la información que te esté solicitando sea materia de ese asunto, nos puede entregar.